Mi PC al ver mis vídeos. Tenéis que ver el vídeo para ver qué sucede. Gané el récord mundial por tener la mayor cantidad de fotogramas por segundo de mi computadora. No, mis fotogramas por segundo bajan a 60. Ahora verán, me los van a pagar tontos. No puede ser, me cago, los fotogramas por segundo están a cero o eso significa que el Android es muy viejo y la computadora extremadamente es de gama baja. Voy a apagar el Android para ver qué sucede en mi PC. Voy a comprobar si los componentes están antiguos o dañados o la computadora está a más de 200 grados. ¡Ay cabrón! ¡No puede ser! La computadora está a más de mil grados. Vamos a ver si los componentes están dañados. ¡Ay cabrón! ¡Me electrocuté. Espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Dale like si te ha gustado. Si queréis que yo te mande un saludo en el próximo vídeo, tenéis que comentar diciendo salúdame, salúdame porfa o cualquier palabra que quieres decir. El reto de likes, tiene que ser 100.000 likes si llegamos a ese número, hago mi nueva intro así que nos vemos y eso es todo amigos.